Hay un hombre desnudo. Hay otro en calzones. Y hay un Michael Jackson. Y un Vegeta Trucho. Y un Moco. Ah, no. ¿Qué es esto? El -cho MC. Y hay una Valentina Claus Vegeta Trucho. Poo for you. Sí. Mierda para ti. Chao. Cha, cha, cha, cha, cha, Bueno, tengo dos escudos. ¡Vení, vení, adentro, adentro! Con confianza que hay agua. Y hay cofres también. ¡Ah! ¡Lava! ¿Dónde estás? Y tengo una pechera. ¿Y dónde estás tú? ¡Sales! ¡No, no! ¡Tengo un espada de aire, ¡No me voy. ¡Vení! dónde te fuiste no, pa, me he puesto en la esquina me he puesto en la esquina vení puesto... acá atrás atrás atrás es que no tengo con qué defenderte dale atrás atrás ahí lo maté o te mataron ay ay me voy dale Si me da tranquilidad, al agua ¡Ay! ¿Fuiste vos? ¡Ay, qué animación! Espera ¿No pantalones? Espera ¿Un arco? mierda? ¿Pantalones? No, ya nada ¿Arco tenés? Sí, me lo has dado tú Necesito respirar. Bueno. No me quedo sin nada. No, Mucha atención. No. Mucha atención en un momento. <ríe> no tengo comida, no tengo arma. Eh... Ahí me quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis corazones. De las Yo dos finales. tengo como 20 corazones. No sé qué onda. Qué pasó con la corazonada esta. ¡Tú eres mía! ¡Me pertenece! Eh, al menos una espada de... Madera. ¡Ay, yo tengo allá otro, de mira! Bueno, perdón. Sí, ella es VIP. ¿Cómo hacemos para ir hasta allá? ¿Confiamos en...? ¡Wow! No, nunca confíes porque... YOLO no. No, YOLO. YOLO no. No hagas YOLO. Vamos, vamos. Con que haya comida, me contento. Y yo... Me caigo, me caigo, me caigo. La no, agua siempre me da la sensación de que voy a caer cuando te das tironcitos. ¡No! ¡A mí me costó más! Ay, me dejaste solo tres manzanas y había como... <risa> no, había... Ver, había dos. nueve. Sí, había nueve. Te doy dos. Y me quedo sin nada. Pero vos tenés espada de iron. ¡Ay!